Vamos a ver qué pasa aquí con esto okay. Bueno, comencemos Esto es el libro Conclusiones del libro Cómo cambiar de David de Angelo Ok Número uno ¿Por qué necesitas cambiar? Eh, eres el único Al que realmente le importa tu propio éxito Nadie se preocupa por ti Como tú lo haces Nadie más que tú Va a darte éxito En cualquier área de tu vida los otros a menudo te verán fallar e inconscientemente serán felices de verte fallar. Acepta que tú eres el único que hará que el éxito ocurra, que hará cualquier cosa para alcanzar tus objetivos y que no aceptarás ninguna excusa para el fracaso. Intenta cambiar la realidad en lugar de cambiar para satisfacer la realidad. Si no estás consiguiendo lo que deseas, no seas tan arrogante de tener tus creencias y métodos pensando que están en lo correcto. Es mejor aceptar la realidad como es y ser flexible, en lugar de insistir y esperar a que esas creencias se hagan realidad. Puedes diseñar tu método para adaptarte. A veces para alcanzar tus objetivos necesitas cambiar. 2. Guiando el cambio. Explicación de métodos para lograr el cambio. Objetivo general definido. Fijar un objetivo general te permitirá trabajar mejor y más duro en lo que deseas conseguir. Toma papel y lápiz y escribe una idea general de lo que realmente deseas. Esto te permite formalizar tus pensamientos y evaluarlos objetivamente. Luego... De esto, coloca las metas específicas que te harán conseguir ese objetivo general y enmarca con una frase el objetivo general definido. Así avanzarás más rápidamente en esta área y además pondrás allí los esfuerzos requeridos. Mejoramiento constante. En lugar de enfocarte en el objetivo limitado, mantente mejorando. El tiempo inevitablemente trae consigo cambios. Si algo no crece, se encogerá. O sea, esto es que si tú puedes lograr conseguir números telefónicos, sigue adelante y sigue mejorando y busca conseguir cierres con besos. Si puedes conseguir cierres con besos, continúa mejorando y consigue eh, sexo de una noche. Si consigues eso, bueno, haz una relación... De largo tiempo trabaja en eso y así, avanzando siempre. 3. Reconociendo obstáculos. Previniéndonos del éxito. Nosotros mismos creamos obstáculos imaginando situaciones negativas que puedan ocurrir. Esto nos previene del éxito. Para ser exitosos debemos pensar en positivo. Tener una actitud entusiasta. Entonces, apartemos la negatividad, eliminemos prejuicios y entremos en acción con una actitud positiva. Las razones más comunes para los estados de ánimos negativos. El miedo a lo desconocido. Los estados emocionales negativos escasamente son atractivos, pero, al ser para algunos los únicos medios para generar atracción, entonces los siguen utilizando y los anclajes negativos asociados a un lugar o momento determinado la identificación que nos lleva sobre la generalización naturalmente al vivir una situación identificamos ese resultado con una creencia lo cual nos lleva a la generalización la identificación trae consigo un mal significado hay veces que la identificación negativa de las situaciones nos puede arruinar todo nuestro éxito, por tanto, no intenten crear prejuicios. El síndrome del seductor víctima, este punto no es alfa, no hablaré sobre él, ya que se refiere a los hombres que tratan de basar la seducción en la manipulación y las experiencias negativas para generar atracción de otros. 4. Adoptando una actitud más exitosa. Debes percibir las experiencias desde un punto de vista positivo, especialmente cuando se falla. En lugar de preguntarte, ¿Quién es el culpable?, pregúntate, ¿Cómo puedo hacer para mejorarlo? Y eso trae éxitos. El ser positivo trae éxitos. Haciendo círculos viciosos de, retro de retroalimentación mental. La mente subconsciente domina a la mente consciente. Por eso, es que cuando hacemos una asociación negativa, siempre caemos en ese estado. Pero aquí, lo importante, es que con la práctica logremos ser conscientes de los estados negativos, subconscientes, para cambiarlos por estados positivos, conscientes y subconscientes. Reinterpretación para eliminar falla. Interpreta el rechazo como un éxito cuando aprendes de él. Mientras más fracasas, más aprendes. El aprendizaje verdadero se obtiene en la dificultad y no tanto en la victoria. La influencia de los otros. La idea es que te vuelvas como aquellos con quienes compartes la mayoría de tu tiempo. Desecha a las personas negativas y rodéate de personas exitosas, de buen humor y cualidades únicas. Trabajo interno y preparación mental. La, la finalidad de esto es configurar tu subconsciente de manera positiva. En el libro se nombran cuatro ejercicios. Esa parte falta y bueno, creo que no la pondré. Pero sin embargo, eh, podemos configurar nuestro subconsciente utilizando la técnica de, de afirmaciones positivas utilizando también la mentalización de un proceso eh, la mentalización de un proceso en acción entre otro tipo de, de ejercicios de la programación neurolingüística cinco las trampas más comunes expectativas irrealistas Naturalmente, cuando el ser humano enfrenta un nuevo reto, se pone expectativas altas, pues él está lleno de entusiasmo, pero luego cuando se enfrenta a la práctica y no consigue inmediatamente los resultados, entonces sus expectativas bajan y se frustra. El éxito depende de la dedicación que tengas en ese aspecto de tu vida, y las expectativas deben ser formadas poco a poco, de acuerdo al avance de tu habilidad. Parálisis del análisis. Aumentar la práctica en el campo. La teoría ocupa su lugar, pero el conocimiento más sólido es el que se adquiere por medio de la experiencia práctica, llegando a la maestría. La maestría es cuando no tienes que saber lo que vas a hacer, y puedes hacer que ocurra sin darte cuenta de cómo fluyen las cosas. La maestría es la tierra de los grandes. En lugar de estar hablando con una chica por tres horas, consigue obtener number closes en tres minutos. Esa es la habilidad que debes adquirir y de allí seguir trabajando actual, actualmente, gradualmente, hasta hacer la intimidad. No, valo, no valorando resultados. Si esto no fuese importante para ti, simplemente no lo harías, deberías decidir si vale la pena trabajar en esto, si no, estás derrotado antes de comenzar tu batalla. Uno, dos.